¿Qué tal? Otra vez aquí viendo todos los canadienses, estamos haciendo talaxa porque estamos dejando bien el cubil Y pues continuando con lo de los regalitos, pues vamos a estar aquí en este rack Todos los, los inis los vamos a montar en este rack para que pues, nos podamos transportar fácilmente Y no se maltraten ni nada, y nada más sea cuestión de practicidad donde vamos a sacar los cables O vamos a introducir los cables que vengan de, en este caso, la consola Y listo. eso es lo que vamos a hacer con este rack yeah. I'm Recuerda que tu fotón vas a volver. Es tanto el tiempo, es tanto el tiempo. Desde tu adiós, es tanto el tiempo. Ahora vuelve pronto, por favor. Son tantas cosas, las extraño en la copa Yo guardo para mí Si sí, por amor Es tanto el tiempo Es tanto el tiempo sin sí, tu amor Es tanto el tiempo esa ahora Vuelve pronto por... me